Hola, buenas a todos. Soy Estefan Yerle, eh, ingeniero agrónomo de Francia, enólogo, asesorando unas 50 fincas en Francia, principalmente de Bordeaux hacia Provence, trabajando tanto en el campo como en, el, eh, como en bodega. Y estoy aquí de primero para agradecer a los organizadores y para compartir, compartir porque asesoro mayoritariamente eh, bodegas eco, y Francia es un país de milieu, eh, en el sur de Francia en Languedoc también tenemos Oillom con Chardonnay, Mazuelo, pero Francia es un país de milieu y el interés es que hoy por ejemplo en Languedoc llegamos a los 15% de, de, de viñedo eco sobre 200.000 hectáreas y efectivamente después, antes de 2020, hemos pasado por 2018. Languedoc es una zona de 600 litros pero regularmente mil, mil con chubascos fuertes. Y entonces eh, quiero ahora compartir sobre los eh, distintos recursos que tenemos para, para adaptarnos y efectivamente en 2020 hemos aprovechado, hemos eh, beneficiado de la experiencia de 2018 para controlar el mildew. El milieu que hasta ahora solo íbamos controlando con cobre, que seguimos controlando con cobre porque, tal como lo ha dicho Joan esta mañana, no hay alternativa al cobre. Hay recursos suplementarios, sobre todo para, para limitar la dosis, eh, porque el cobre más que dosis es formulación, calidad, eh, la, la calidad de micronización es muy importante, eh, pero también y sobre todo el momento y eh, el tiempo. El, el, la intervención, la aplicación y por eso eh, acabaré esta presentación con la necesidad de modelizar, de prever eh, viña por viña la presión de mildiú. Existen efectivamente distintas formas de mildiú, tanto el cal bordelés eh, de acción lenta, el hidróxido de acción choque, óxido coprico, oxiclorur y también carbonato de cobre que se puede utilizar en polvo. Es decir, que sabéis todos que en función de la presión podemos pasar de un cal a un hidróxido, de un hidróxido a una forma intermedia como oxiclorur. Pero el cobre no solo significa, no solo significa aplicar, es tomar en cuenta la, el lavado y si no estáis en vuestra viña midiendo el lavado es casi imposible seguir la eficacia de vuestro tratamiento. Sabemos que en función de, los, de las distintas formas de cobre hay eh, liberación y sobre todo resistencia a una cierta cantidad de agua. Pero no solo de chubasco, no solo de lluvia, también de mojado unas horas de mojada equivalen, al fin y al cabo, a unos milímetros de chubascos, de lluvia. Y eso, si no hay una máquina, es decir, una estación meteorológica, para tomarlo en cuenta, es casi imposible contar y tener, eh, igual en un caderno, igual en una tabla Excel, el, el, el reconteo de todos estos milímetros y entonces la pérdida de eficacia de vuestro cobre. Por eso quiero compartir sobre la necesidad de, de tomar en cuenta la evolución de vuestra protección cuprica. ¿Cómo se va a hacer la protección de, de cobre? A partir de la presión de, de, de, de, del hongo, aunque no sea un hongo perfecto, a partir de las precisiones de lluvias y a partir de la velocidad de crecimiento del vegetal, es decir, que hay que siempre proteger el vegetal cuando se forma, a medida que se forma. La estrategia, que, la única estrategia en cultivo eco es la estrategia cero perdida, es decir, tratar antes de cada no lluvia, antes de cada lavado, es decir, lluvia y mojada, y añadas como 2018, añadas como 2020, nos han mostrado que por el Foranay, aquí, por uh, viento del mar, uh, Vendotan, en Languedoc, eh, pasamos de las 4 de la mañana hasta la 1 con las hojas mojadas, totalmente mojadas. De primero, imposible tratar, no se trata un viñedo mojado y sobre todo hay lavado, del cobre, es decir que es muy importante tener una estación meteorología con sensor de humedad de humectación. Esta estrategia, la estrategia del peor si nos olvidamos, empezar a tratar a partir del momento que hay manchas, empezar a tratar después de una lluvia, no no eso eso gasta cobre eh, y, y, y no no tiene eficaz eficacia. Entonces para luchar contra el tenemos exclusivamente de forma preventiva, el cobre. Pero el cobre que podemos ayudar, ayudar de, según nuestra experiencia, después de tres años, tres años de cultivo eco, ayudar de preparaciones que van o eh, que van a limitar la dosis de cobre, pero sobre todo, apoyándose sobre la, el, el sistema de defensa de la planta. Es lo que llamamos estimulación de defensas de plantas ¿eh? o por aporte de sílice o por aporte de infusiones de plantas con el objetivo de disminuir las dosis de cobre en los tratamientos primarios. Evidentemente, a medida que la presión aumenta, la calidad de pulverización, la calidad de micronización, ¿eh? un efecto choque con hidroxido de cobre ¿eh? y, ¿por qué no?, jugar con polvoreos técnicos a base de azufre y cobre que nos permiten, en caso de mojada, poder tratar grandes superficies con mucha velocidad, ¿eh? cualquier sea la condición, a de que no haya viento. Y de forma curativa, hoy, después de 2018, además del cobre, hemos observado que hasta en el uh, Black Rot, la esencia de naranja, de alta concentración con riesgo de quemadura, hasta 2,4 litros por hectárea con gran cantidad de, de, de lavado de, de, de, de, de pulverización, tiene su eficacia. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar la planta para disminuir la dosis de cobre durante los primeros tra tratamientos primarios? a partir de lo que llamamos el biocontrol. Y de, lo, dentro del biocontrol vamos a encontrar eh, principalmente las sustancias de origen eh, vegetal. Eh. Eh, a partir de algas podemos sacar silis, eh, esencia de naranja también, eh, que son sustancias de biocontrol. Hay el tema del cobre utilizado como abono foliar. En Francia, los organismos certificadores han aclarado las cosas. Podemos utilizar este cobre a condición de primero que no se utilice solo en lugar de un cobre fitosanitario y que de cualquier manera se va a contar como dosis de cobre aportada al viñedo. Es decir, que cada viticultor puede recurrir a este tipo de preparación, pero que no va a ahorrar cobre al nivel contable. Dentro del biocontrol vamos a hablar ahora principalmente de la esencia de naranja y del estimulador de, estimulador de defensa de planta, el cosuga, tanto como del silice. Un ejemplo de lo que se practica desde 2018 en Languedoc, en Bordeaux, en Borgoña, es la aplicación en los primeros tratamientos de infusión de mimbre eh, para tratar con muy pequeñas eh, cantidades de cobre de alrededor de 150-200 gramos por hectárea, eh, dosis muy bajas, pero acompañadas de eh, infusión de mimbre. Tenemos también el efecto de la esencia de naranja, que yo clasifico más como efecto curativo, cuando ya la presión aumenta eh, con riesgo de quemadura, pero aumentando la dosis respecto al trabajo que se hace sobre oidium. Y la silice, que se va a utilizar a 4 gramos por hectárea al inicio, de, durante los primeros tratamientos, del mismo tiempo que tratamos contra el, el oidium, utilizamos la, eh, la silice en pequeña dosis para o para limitar la dosis de cobre. En cuanto a este, a este producto, el estimulador de defensa natural, defensa de planta, el COSOGA, es un producto costoso. Y durante los primeros años, los viticultores ECO han utilizado este producto uh, con mucha presión de milio y sobre todo alrededor del flor con muchos fracasos, pocos resultados. Y después de 2018 hemos entendido que no podemos estimular una planta cuando ya produce una fruta. Cuando ya produce la fruta, cuando ya está uh, florando, no, no, puede, no, no podemos estimular la planta. Tenemos que apostar utilizando este producto durante los primeros tratamientos, a partir de seis, ocho hojas, en dos, tres tratamientos. En este momento podemos preparar la planta a, una futura, a un futuro desarrollo del milieu. ¿Pero qué significa apostar? Significa utilizar un modelo predictivo a partir de sensores propios a la parcela y del famoso modelo EPI de Stryzik, que vamos a ver después. Se llaman ilicitores, ilicitores que van a estimular la planta para a prepararla a una agresión del hongo eh, alrededor del flor. Último recurso, eh, vamos a ver luego utilizando una estación meteorológica conectada con modelo predictivo, cómo podemos combinar todos estos recursos, incluido los polvoreos técnicos que se utilizan alrededor de 10, 15 kilos por hectárea combinando azufre con cobre. 1,6, 2% de cobre, que equivale a 200 gramos eh, cuando se aporta a 10, 15 kg por hectárea, de forma muy cómoda, muy rápida, eh, con, con mañanas muy, muy mojadas, se puede utilizar en sustituto de, de, un, de, un, de un tratamiento mojable. Estos tratamientos tienen, tienen un coste, efectivamente. El COSOGA, el estimulador de defensa de planta, cuesta alrededor de eh, 25 euros por hectárea, un tratamiento, hay que multiplicar eh, dos, tres veces este tratamiento de forma preventiva, apostar. Este año, en 2021, no voy a apostar. Tengo el modelo que vamos a ver, que tal como Joan nos ha enseñado, no voy a apostar. Sé que va a pasar tranquilo, eh, el, los esporos los se quedan en el suelo, que, se, que no ha llovido desde octubre, no voy a apostar, no voy a gastar los eh, 70 euros. Cuando el año pasado he, he apostado, he ganado. Y eso necesita tener eh, unos avisos eh, de forma predictiva sobre el futuro riesgo. Es decir que todos estos costes son costes adicionales, costes adicionales que, que no se, no, se, no se añaden de forma curativa, sino que de forma predictiva. La calidad de pulverización en cultivo eco, eso también le hemos, eh, le hemos, nos hemos enterado. Francia es un país de pulverizador eh, constructor neumático, eh, entre Bertou, Calvé, toda esta gente va hacia el neumático. Francia no es un país de aeroconvector. Yo soy partidario del aeroconvector, porque sobre todo en cultivo eco, tenemos que trabajar de forma rápida, eficaz, homogénea, cualquier sea la calidad del suelo, ¿eh? un suelo labrado es un suelo irregular, ¿eh? y eh, tenemos que poder eh, actuar de la forma más, más simple, más sencilla posible, cualquier sea la condición. Hasta, por ejemplo, que hemos equipado fincas de 100 hectáreas con estos tipos de cacharros para poder entrar, igual con rangos llenos de agua. El año pasado nos han caído 200 litros en 10 días y que se quedaban los rangos totalmente, las líneas eh, sumergidas. ¿eh? Y en este caso hace falta, hace falta tratar, cualquier sea en este momento la calidad, ¿eh? pero poder aplicar cobre antes de la próxima lluvia y después de, de, la, de la siguiente. Vamos a pasar entonces a lo que eh, considero como necesario para hoy gestionar estas técnicas estas técnicas eh, suplementarias a la, um, al cobre. Y Yo he decidido en 2018 trabajar con una empresa basada en Narbonne, que es líder del, de la estación meteorológica conectada en Francia, basada en Narbonne, pero líder en Champagne. Champagne y Bordeaux, y ¿por qué no en Languedoc? Porque hasta el 2018 en Languedoc, el milieu, como aquí, no, no, no íbamos muy, muy, muy tocados, y compromete. El mecanismo es el siguiente, es medir, analizar, decidir y controlar. Controlar también la calidad de lo que, del dato que entra en el modelo. ¿Cómo eso funciona? Funciona a partir de, este, de del hongo, de la planta, del ambiente y de lo que puede ser una enfermedad, pero que, porque el hongo está. ¿Cómo vamos a articular todo eso? A partir de una estación meteorológica: un pluviómetro, temperatura, humedad de forma autónoma, eh, con, un, con, con un, una batería interna alimentada por el, por el sol y, sobre todo, un sensor de humedad puesto en la superficie foliar. No es una modelización de la humedad, es realmente lo que se mide, es un papel entre dos electrodos que se cambia cada dos meses. Este, tipo de, de estación y el sensor instalado uh, dentro de, de, de, de la viña. Un mantenimiento necesario al año, pero un mantenimiento también a distancia por la empresa. Nos da previsiones meteo como cualquier ¿eh? y va, entonces, a proponer alimentar varios modelos predictivos sobre distintas enfermedades, distintas plagas, mildew, o idiom, principalmente, para nosotros. Va a alimentar un modelo que podemos gestionar con datos propios de cobertura fitosanitaria para gestionar lo que llamamos el riesgo. Riesgo en función de una planta y en función de su condición fisiológica. El riesgo no es el mismo alrededor de, de, de, del flor, no es el mismo para un milieu, una garnacha, que para un, que para un syrah o un viognier. Es decir, que por ejemplo, a partir de una estación meteorológica, puedo tener dos modelos, a condición de que los datos meteorológicos sean los mismos, puedo tener un modelo específico del, muy sensible, del Merlot muy sensible, el Merlot, y otro modelo para el syrah mucho menos sensible que el Merlot. Y entonces tener dos tipos de riesgos, dos tipos de coberturas fitosanitarias. Es muy importante, a veces, sobre todo al inicio del ciclo vegetativo, corregir, el estado fisiológico de la planta, porque a partir de la suma de temperatura, la estación meteorológica y el modelo cuadran con, el, con la realidad, pero a veces hay que hacer una pequeña corrección, sobre todo al inicio del ciclo vegetativo. Lo que nos importa es gestionar el riesgo a partir de, principalmente, el ciclo de la plaga. Ciclo que depende de temperatura, de humedad y de lluvia. Nos da un indicio de riesgo, de ningún riesgo, hasta un riesgo máximo, alimentado por todos estos parámetros. Vamos a ver cómo funciona a lo largo del ciclo, a medida que aparecen las lluvias, se trasplantan uh, los hongos ¿eh? de, de, de hoja en hoja, de primero del suelo a la hoja y luego de hoja en hoja, hasta aumentar el riesgo a través de esporulaciones. Es decir, que en este caso aparecen infecciones y un nivel de riesgo creciente. Puedo consultar estos datos en mi móvil, tanto como en el ordenador. En el ordenador puedo consultar las previsiones, también los datos meteorológicos, cuántos litros me han caído en esta parcela, eh, cuáles son los eh, horarios de humedad. Por ejemplo, aquí nos han caído del 10 al 11 de mayo 33 litros. Bien. Eso de forma analítica son datos que se pueden recopilar tranquilamente al final del año para analizar. Pero a la hora de actuar, ¿cómo se interpreta todo eso? Se va a interpretar de forma analítica, pero también sintética. Es decir, que yo cada, cada día no voy a entrar en mi página para consultar los parámetros de temperatura, de agua, de humedad, de no. Voy a analizar la síntesis y la mayor síntesis que me importa es la evolución del factor de riesgo. Este indicio de riesgo que va aumentando a medida que la enfermedad se multiplica y que o no decido de intervenir. Cada mañana voy a recibir un PDF por plaga, por parcela y por eh, variedad que me indica principalmente el riesgo de milio, tengo el mismo para hoy, yo, la calidad de mi cobertura y las posibilidades de pulverización, ventanas climáticas, principalmente temperatura, viento y mojada. Es decir, que haciendo una previsión de la, de, de, de la, humectación, de la humedad de, de la hoja, podemos decidir que dentro de dos días, aunque nos viene una, una lluvia, será demasiado tarde para tratar. Tenemos que anticipar para tratar de forma óptima Bien, eso es la síntesis eh, que, que voy a recibir, eh, Miliu o Idiom, y las escalas de riesgo. Eh. Y puedo decidir de tomar o no el riesgo en función de, de, este, de la evolución de este indicio y de la calidad de la previsión. Lo que va aquí reforzar, por ejemplo, el, el riesgo, eh, alrededor de 4 sobre una escala de 5, es que nos, nos, nos anuncian lluvias y estoy fuera de cobertura porque mi cobre ha sido o lavado o por la repetición de las mojadas por la mañana, lavado también. Vamos a consultar varios ejemplos en concreto. Un plan de experimentación en Borgoña. Eh, una añada como 10.018, ¿eh? vemos aquí los, uh, los chubascos, ¿eh? estamos en Borgoña, no son muy fuertes, pero son muchos ¿eh? y efectivamente los riesgos a cada, a cada chubasco. Vemos que los, los chubascos primarios ¿eh? son los que, que inician la, la enfermedad y luego se trasplante y se multiplica. Vamos a comparar un tratamiento precaunizado uh, por el técnico ¿eh? de, la, de, la, de la agrupación de viticultores ECO y lo que el modelo promete a partir de la estación conectada ha precaunizado. Vemos que más o menos el, la estación ha dado los mismos, uh, las mismas precaunizaciones que el técnico, a la diferencia que aquí la estación no ha recomendado ningún tratamiento. En una, una, una añada, un tratamiento menos es nada. Pero no es tanto, porque al final ahorrar más de un medio kilo de cobre en una zona como Borgoña, cuando cada año se repite un riesgo de miliú elevado, es importante. Vamos a ver ahora 2019, añada muy relajada, tan relajada que promete, ha permitido ahorrar mucho más que solo un tratamiento, con efectivamente una cantidad de cobre eh, ahorrada y de gasoil y de tiempo pasado en el tractor también elevada. Aquí estamos en casa, tengo un pequeño viñedo de 15 hectáreas en Languedoc y efectivamente en 2019 nada de ayuda, nada de infusión de plantas, nada de sílice, nada de esencia de naranja, cobre, cobre, solo cobre, pero poco, poco porque poco riesgo, indicio de riesgo muy bajo y entonces con cinco tratamientos tranquilo un total de quizás 500 litros al año, nos viene el año siguiente, 2020. 2020, por ejemplo, eh, del 11 al 17 de mayo, 222 litros. Eh, viñedo Merlot, dos por uno, eh, 15.000 kilos por hectárea, gran desafío, no perder nada. Ya desde el inicio tenía aquí la escala de riesgo subiendo desde el inicio a un nivel mucho, mucho más elevado respecto al 2019. Es decir, que voy a contactar mi proveedor, necesito esencia de naranja, necesito silice, voy a apostar gastando 50, 70, 75 euros con un estimulador de fans de planta y, claro, mi cobre, pero empezando temprano, sabiendo que voy a tratar más de 15 veces, voy a empezar con pequeña dosis de cobre, 125 miligramos por litro. Al momento óptimo de la presión, cuando tengo que tratar igual con el Quad, tres veces por la semana, además del cobre, voy a utilizar la esencia de naranja a dosis elevada para curar los focos de, de poder de hume gris y eh, hidróxido de cobre muy micronizado y al final cuando el riesgo baja vuelvo a sulfato o oxicloruro de cobre, es decir que ¿cuál es la diferencia entre 2019 y 2020? es que a partir de 2020 del inicio ya sabía que tenía que gastar gastar para no perder dinero, gastar en qué? En más cobre de mejor calidad, pero sobre todo no alternativas, ayudas para preparar en las fases primarias la planta a la futura agresión. Y por eso los avisos de vuestros técnicos son muy, muy importantes a la hora, no de apostar, no por casualidad, sino que por modelización y previsión de, de, de un riesgo que un año por cada dos, un año por cada tres, puede aumentar hasta hacer lo que ha pasado aquí el año pasado, perder casi un 100% de la cosecha. ¿Eh? Y la necesidad de trabajar, cualquiera sea el, el, el, el sistema de modelización, de, de evolución predictiva, es de adaptar junto al cobre ¿eh? los demás recursos que cada vez aparecen, no como alternativas, sino que como ayuda. Gracias.